Hola, hola, bellas almas, ¿cómo están? Aquí desde Uruguay, desde Piriápolis, estoy feliz de contactar con todos ustedes, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo dicen que les va? Aquí su amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior, me encuentras en Facebook y en Instagram o en Telegram como Nieves Paz Interior. Como ven, estoy, estoy en un restaurante y estoy parada para conectar porque no nos podemos perder nuestra gran transmisión con nuestro querido Yauma, que lo tenemos en Barcelona, como todos saben, y que en estos momentos le vamos a dar entrada de una vez. ¿eh? ¿Vamos listos? ¿Eh? Mi querido Yauma, ¡bienvenido! <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nieves? Trotamundos. Feliz, Feliz. trotamundos, así me voy a Trotamundo. volver ya, a todo lo que da, trotamundos. Feliz de la vida, me encuentro en Piriápolis, a la orilla del mar, verdaderamente con una vista espectacular. Hace un momento para anunciarte que ya íbamos a entrar, entré en Facebook y e hice una pequeña transmisión a la orilla de la playa para decirles y mostrarles, ¿eh? y decirles, vénganse, vénganse, que venimos ya con yauma todo lo que da. <risa> Preparen sus preguntas. Y bueno, obedientes muchos ya vinieron. A hacer un montonal de preguntas. Antes de entrar en tema, Yauma. ¿m? haznos una recopilación acerca de los desfases. ¿eh? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo has estado todo? ¿Cómo va todo en Barcelona muy bien. por allá? Muy ¿Eh? bien, muy, muy bien, muy bien. Ha estado genial, ha llovido, hemos tenido lluvia, o sea, ha sido muy bonito. Ha sido bonito porque hacía tiempo que no llovía. Por ah, lo tanto, bien, todo está bien, todo está fantástico. Esperando el martes contigo compartiendo ese pedazo de cappuccino. Estos son capuchinos una mira, mira qué, qué belleza, ¿eh? Qué grande ¿Eh? que es esto. Es riquísimo. Este ¿Eh? Y te dan una tacita así y la mitad hay café. Yo no veo café, ah, ¿eh? Pero lo he visto y digo, ok, o sea, esto... Riquísimo Caray, está. Que está. Que está, que está. un exquisito. montón. tiene un montón. <risa> exquisito. Pues cuéntanos, Jauma. <risa> ¿Eh? Vamos a hablar un poquito. Yo sé que es un tema que generalmente a todo el mundo le ha volado la cabeza. Está todo el mundo muy interesado, está a todo el mundo. Y antes de entrar en preguntas, vamos a ponernos un poquito como todos en la misma tesitura, de tal forma que podamos arrancar rápidamente con, con poniéndonos a tono en este tema de desfases mínimamente para que todo el mundo y los que vienen nuevos pues sí. sepan de qué se trata este tema. Vienes con todo, Yauma. ¿Mm? A ver, nosotros estamos en desfase cero ahora mismo, menos, menos los, que han, los que han hecho instrucción conmigo. Estamos todos en desfase cero. ¿Qué es eso de desfase cero? Es el punto en el cual te dejó tu madre al nacer. Nosotros nacimos de nuestra madre y aparecimos de repente con un cuerpo físico en esta realidad. Ese punto cero para todos es diferente. Aunque compartamos lo que se, se entiende como realidad, todos tenemos un desfase diferente al de los demás. Cuando empezamos a trabajar los desfases, mejor dicho, ¿qué es un desfase? Es una apertura a otro espacio, a, otro, a otra dimensión. Esos desfases, cuando tú generas un portal desfase, en el cual accedes a otra dimensión, genera, Uh, una sintomatología de acceso. Esos síntomas pueden ser muy diferentes, desde ir torcido, desde dar vueltas como una peonza, dar sensación de mareo, ver borroso, uh, sensación de electricidad y un larguísimo etcétera. Estoy siendo, estaría diciendo síntomas de acceso durante mucho rato. Esos síntomas de acceso te dan a entender que has aparecido, que estás en otro sitio. ¿De acuerdo? Esos síntomas pueden ser más livianos o más evidentes. Cuando son evidentes, no puede caminar así y no ponerse derecho, sino que la realidad lo tuerce. Esos síntomas te dan a entender que estás en otro sitio. Esos desfases te cambian la realidad literalmente. Puede haber cambios en tu estructura familiar, puede haber cambios en tu estructura de amistades, puede haber cambios en tu trabajo, puede haber cambios arquitectónicos, es decir, donde antes había un edificio ahora no lo hay o viceversa. Hay cambios, en muchísimos sentidos. Eso es espectacular. Los desfases, cuando tú los haces y aprendes de ellos, es espectacular porque te da a entender la ilusión de una realidad inamovible como es ahora mismo. Tú estás aquí, en tu habitación, en tu comedor, viendo esta entrevista y te puede dar la falsa, um, la falsa sensación de que esto es inamovible, que las paredes de tu habitación, de tu comedor, están ahí y siempre van a estar, a menos que hagas una demolición de la casa. Pues no, no, no, no, eso no es así. Todo se está moviendo y en los desfases puedes ver cómo se cambia, cómo se va fabricando, cómo se va creando esa realidad que tú creías era eh, inamovible. No, no hay nada inamovible. Te vas a dar cuenta de que cruzas un desfase y a lo mejor esa pared que tú creías tan inamovible ha cambiado. Ya no está o ha cambiado, porque ya no estás en la misma realidad. Igual que las personas te miran diferente, tus animales, tus amigos peludos te ven diferente, toda la realidad te ve diferente porque eres realmente para ellos otra persona, una persona que uh, no eres la de ayer, sino que para ellos sigues siendo la de ayer, aunque tú eres hoy el que has entrado en esa realidad. Sé que suena algo extraño... Y algo surrealista. Pero, Pero hasta que... el perro te puedes conocer. Sí, además, ya se ha dado varias veces. El perro no te conoce. El perro ¿Eh? te conoce. no te conoce. Es decir, entiende el perro que eres una persona completamente ajena a él. Okay. Claro que sí, porque somos diferentes. ¿Eh? Absolutamente. Mirad, cuando uno cree que tiene posesión de la verdad, va un loco y te muestra los desfases y ahí te vuela la cabeza literalmente. Porque ya no sabes nada. Lo importante de los desfases es que te das cuenta que todo lo que has aprendido hasta este momento ya lo puedes tirar a la basura. Todo. Ajá. Todo. Todo, todo, todo, todo las, las técnicas que has utilizado antes, todo, los cristales de moda que dependes de un cristal para hacer algo, no. Te está, te, te, se te demostrará que tú tienes el poder y que no te hace falta ninguna muleta, que ningún cristal va a requerir de tu ayuda o para que te dé algo que tú no tienes ya, sino que la, la potencialidad de lo que se despierta se te rompe en pedazos todo lo que tú has creído que eres y eso es algo que si lo haces bien, Tú aplicas la metodología, te vas a dar cuenta, primero, que no eres quien crees que es, sino que eres divinidad. Segundo, que la realidad como tal no existe, no tiene una forma de ser, sino que entras en las infinitas obras de teatro de tu realidad envolvente. Vas cambiando de realidad mientras vas generando portales desfase. Los desfases son reales, es decir, tú no generas una realidad de la nada, sino que accedes a realidades ya consensuadas, que ya existen. ¿Eh? Esto es muy importante. No accedemos a lugares que tú generas y creas. No, no. Tú entras en sitios que ya existen. Y esa existencia es infinita. Puedes crear portales hasta el infinito que nunca te acabarás los desfases. Los desfases hay muchísimos uh, diferentes entre ellos. Desde desfases donde tú Eres divinidad absoluta en los desfases tesoro, desde los desfases sanadores, energéticos, de sueño reparador, de psicodélicos, dantescos, de, de vibración absoluta, del soy, del todo, del todo. Tú eres todo y los desfases te muestran que realmente eres el todo, nieves. Y, y al, eh, digamos que estos desfases son entrar en diferentes líneas de tiempo con diferentes características, o sea, así como aquí vivimos en un simulador, eh, en que un ya desfase. hemos tocado ese tema. ¿Mm? Sí, de entrar en un desfase es entrar en otra realidad, que el tiempo, continuado. o no, eso no depende del desfase. Cuando se uh -huh. hacen grandes desfases es cuando esto del tiempo se vuelve más abstracto aún. Y te vas a dar cuenta que el tiempo en sí no es nada. Ya lo puedes tirar porque es otra estructura de funcionamiento la cual tenemos en nuestra cabeza. Todo, todo trasciende. Cuando te das cuenta de que hay algo que dices, vale, eso está ahí, vas, entras en un desfase y trasciendes eso que estás viendo. Porque la evolución, cuando uno cree que está en un punto evolutivo, dices te das cuenta que estás en el suelo, que lo que queda por delante es muchísimo más... Que lo que has recorrido. Y eso es lo bonito. Claro. Yo veo algo bonito. Claro, claro. Maravilloso. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con las preguntas para ir armando. Y dice José María, ¿eh, claro. en un desfase puedo llegar a cambiar, obviamente, hasta el paisaje. ¿También es posible un cambio de la fisonomía, y de la edad y del, del cuerpo que contiene al ser? Todo lo que tú vas a vivir se puede modificar. Igual, igual que los desfases sanadores en la que entra una persona y se sana, también puedes cambiar tu forma de estar. Es más, hay un caso ya que pasó del de cambio de altura. Esa persona era más alta. No sé si lo comenté contigo. Puede ser que lo comentara la semana pasada. Y sí. ah, eh, redujo su, su talla. Y eso que esa persona era evidentemente más alta que yo. Yo hago 1,75. O sea, soy de estatura normal. Pero esa persona a lo mejor medía un 80. Y esa, y esa mujer, cuando se puso delante mío después, le dije, oye, tú te has encogido, ¿no? Porque era, era un poquito más baja que yo. Y estaba erguida, ¿eh? No es una persona que estaba. No, no. Así que sí, sí, se puede. Dime una cosa, Llama. Cuando entras en un desfase, este, eh, en un momento dado, tú no eliges lo que vas a vivir en ese desfase. Y creo que en ese sentido la gente. ¿Puedes aclarar la diferencia que no tiene nada que ver con un paso, con ver los registros acásicos como para oh. entrar en algo del pasado, por favor? No, no, no. ¿Puedes como aclarar no, no. un poco ese punto? Los registros acásicos ya en sí, mediante una técnica llamada llamado de información, si la practicas bien, ya se quedan bastante desfasados, nunca mejor dicho, ya con la metodología del método de Pero a más a más, a más a más, las cartas astrales, todo lo que tú hagas dentro, ya estás en un desfase diferente, ya no te sirve para nada. Ni las fotografías que te han hecho te sirven para hacerte sanación, si haces sanación con fotografía. Ni cualquier cosa rara que te hayan hecho, usando malas artes con tu fotografía, te sirve, o sea, te, te, atea, te afecta porque ya eres otra persona. Es decir, cambias en todo lo que es la dimensionalidad de estar en otro sitio. Es que estás en otro sitio diferente. Mm, claro. ¿eh? Otra pregunta que nos están haciendo. ¿Con el curso de sanación podemos también sanar en nosotros otros problemas psicológicos que se tengan como depresión, fobias, bipolaridad, etcétera? Las herramientas que se dan en el método ERSEM sirven para tratar problemas emocionales también. La emoción, que es algo, que es una, una enfermedad inquistada que tenemos ahí, que mediante muchas experiencias que pueden ser más o menos armónicas nos afectan en nuestro día a día, eso lo podemos uh, trabajar mediante la metodología del método Ersen. Lo que tú has comentado podría ser perfectamente o una gestión de un núcleo que hay en nuestro centro de nuestro cuerpo energético o... o mediante un cambio de información. Ahí depende de cuál sea el diagnóstico. Ok. ¿Y se puede abrir un desfase dentro de otro desfase, Jauma? Bueno, cuando tú entras en el 1 y abres el 2, estás dentro del 1. Tú abres el primer desfase, entras en el primer desfase, entras, abres otro y ese será el 2 y se hace dentro del 1. Porque para acceder al 2, y, y el 3, y el 4, y el 5, y el 6. Y si abres un desfase en otro sitio... En otra habitación, toda la habitación, todo el universo es dentro de ese desfase. Por lo tanto, el que abras, estarás dentro de un desfase. Sí, sí, claro. Ok. Um, y dice otra pregunta. ¿Se duerme? Suena igual dentro de un desfase cuando tú duermes. Eh? No. No es igual. No es igual. No es igual. Pasan cosas. La realidad no es la misma. Hay gente que nunca había soñado y de repente empieza a soñar y acordarse de los sueños o cambia la cultura de los sueños o siente cosas en la noche uh, y pasan cosas en la noche o antes se acordaba de los sueños ya no se acuerda. Puede ser cualquier cosa. Cambia, de acuerdo. Cambia. Y otra pregunta que nos hacen es, si en el desfase cero ya he sanado algún trauma o algún tema físico, esa información ya no volverá a aparecer en los siguientes desfases. Todo lo que tengas integrado en tu ser, eso no se pierde. El desfase te da o te quita de otro desfase, pero no de tu evolución personal. Es decir, si tú tienes habilidades especiales activadas, no te las va a quitar un desfase. Al contrario, te puede dar muchas más. Lo que pasa que solo sean operativas en ese desfase. Una vez salgas, puede que se añadan más o se quiten. Pero las tuyas tus ensanchamientos, todo lo que tú lleves, eso se queda. Ok, cuando se trabaja en los desfases con un problema como físico, como cualquier tipo de problema físico, hernia y tal y problemas de visión, este, ¿es bueno trabajarlo y ya te liberas de todas esas enfermedades? Habéis visto el caso de Sofía, también está otra chica, que se llama Mónica, que también ha habido una mejora en su vista y estábamos en prácticas. Hay mucha gente que tenía um, cosas de muchísimos años y al entrar en el desfase se han ido. Trastornos varios, o sea, todo un uh, abanico de, de patologías, entran en el desfase y dicen, ostras, no me duele nada, o no siento, o veo bien. Veo claro. bien, sin gafas. Ojito, sin gafas, estoy viendo bien. claro o hago una patología que tenía, pues se ha desintegrado, no está ahí. O sea, eso ocurre y se llaman desfases sanadores. Okay. Y están ahí. ¿Están ahí? Ok. Eh, otra pregunta que nos hacen, este, y no sé, eh, ¿cuál es la diferencia entre canal interno y el canal de información? El canal interno es de coxis a coronilla, el canal de información es de coronilla hasta supramental. Ok. ¿Eh? ¿Y qué nos aporta cada uno de ellos? ¿Te puedes extender un poquito más? La información sería lo que vosotros entendéis como registros acásicos multiplicado por la enésima potencia porque si lo trabajas bien, y hay que trabajarlo, eso sí, hay, hay, que hacer, hay, hay que hacer un proceso. Pues ya no es una pregunta, un sí, un no. No, son oraciones con palabras. Es verlo en un espacio envolvente, incluso con posibilidad de bilocación en el lugar de la pregunta. El, no, canal, el canal interno lo que hace es dar muchísima más capacidad de uh, canalizar energía. Es decir, hay unos núcleos energéticos, los cuales tienen un caudal de transmisión de energía X. Puede ser más o menos pequeño o grande, pero el ensanchamiento del canal lo que hace o el canal interno lo que haría después del ensanchamiento es un caudal enorme para compartir energía entre esos núcleos energéticos, incluso la esfera supramental que te da un potencial nunca antes visto y nunca antes podido imaginar. ¿Por qué? Porque tienes el caudal inmenso. No es lo mismo tener un depósito de, de, de agua, de miles de, de decenas de miles de, de, de litros de agua con un caudal así pequeño, con una pequeña manguera que cambiar una manguera por una tubería así grande y tener ese caudal para ti. Es que no es lo mismo. Por mucha energía que tengas si no puedes claro, mover, de, de poco sirve. Claro, claro. Eh, ¿Cuáles son algunas de las habilidades innatas con las que tú te has encontrado eh, que, aparte de la mediunidad, aparte, que es las, eh, son las más conocidas? La, la eh? sí. Mira, la intuición y la precognición son bastante comunes, así sí. como ciertos tipos de mediunidad, la y audiencia, Incluso la visión extraocular es bastante común, el poder ver con los ojos vendados, pero vendados de verdad, con una máscara de doble ciego que no deja pasar ni un, ni un fotón de luz. Eh, yo okay. siempre marco la, la, la marca Mindfold, esa marca para mí es muy buena de máscaras faciales, porque ahí si está bien puesta no pasa nada, nada. Y ver tus manos con claridad o la impronta energética de tus manos con los ojos completamente vendados, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Y cuando se da, pues la gente queda, oh my God. Ok, ¿alguna otra que sea llamativa, así que, que sea des más desconocida? Sí, llamada de información, ¿de acuerdo? Y que a, empatía con los animales o empatismo con seres humanos. Esa, esa habilidad mmm, no es del todo agradable. Yes. ¿Por Entiendes desde tu posición, notas lo que notan los demás seres humanos. Ah, claro. Eh, puedes sentir todo lo que está sintiendo el otro, total y sentir absolutamente. Y ver. Sentir y ver. Ver oh. imágenes del pasado de esa persona y esto ya. Ah, Pero, cuesta, claro. de digerir, claro. cuesta de digerir. Y hay gente muy buena, tengo alumnos muy buenos en el empatismo, que son extremadamente buenos, pero han pasado un proceso de digestión de la, de la vida especial. Porque uh, hay, que, hay que poner barreras. Es una de claro, las habilidades especiales que tenemos que poner barreras, porque si no, esa persona lo puede pasar horrorosamente mal. Claro, claro. Eh, hay cosas que uno mejor no quiere ver. ¿eh? No, no. Y como dicen por ahí, ojos que no ven, corazón que no siente. <risa> Nunca te, me acuerdas esto, ¿Te acuerdas de esto de España? Bien. Sí, sí, sí, yo tengo mi refranero español que olvídate <risa> a todo lo que da corazón Bueno, María nos pregunta que si por favor puedes describir un poco más eh, eso de que en un desfase tesoro pueden varias personas compartir la misma experiencia en un desfase 33, por ejemplo Vale, creo entender que el desfase tesoro es el de 33, ¿no? Entiendo, y que todo el mundo puede compartirlo. Sí, lo puede compartir. ¿Qué hay que hacer? Todos tenéis que acceder a vuestro desfase cero. Para poder compartir un tesoro hay dos opciones. O te quedas encerrado en el desfase donde estás para que se vuelva un cero para ser compatible, para entrar en un circuito cero de otra persona que te va a llevar a un desfase 33, que es el tesoro. O uh, o te cierras o te vas a tu cero. Y a partir de ahí estarás en disposición para acceder a un desfase de otra persona. En ese caso, el 33 hay un desfase tesoro. Digo, voy a entender, ¿no? Pues desde ese punto entras en el 1 de la persona, te estás un minuto, en el 2, te estás un minuto atendiendo al lugar donde tienes que atender, 3, 4, 5, hasta el 33. Y te vas a dar cuenta que es el desfase tesoro también para ti y para los demás que vayan a entrar. Para la gente que no sepa de lo que estoy hablando, esto parece un galimatías, pero María Molina creo que sabe por dónde voy. María dice, ¿y crees que tal vez eh, esas civilizaciones que desaparecieron en grupo, como los mayas, por ejemplo, tal, tal se vez? hayan transportado grupalmente en un desfase natural localizado en esa zona donde vivían? Quita tal vez y, y busca la puerta de los dioses, por favor. Busca la puerta de los dioses y eso es un desfase descomunal. O sea, o sea la respuesta es sí. Sí, sí. <ríe> Directamente. <ríe> ok. A ver, aquí hay otra pregunta. de eh, Dice Melina, ¿cómo ponernos de acuerdo colectivamente para hacer efectivo, Gesara, una realidad que tengas salud, dinero, amor y alegría donde tengamos pasajes gratis? No, no entiendo lo de Gesara. ¿Qué es un Gesara? Eh, es todo un sistema de revaluación económica que no tiene nada que ver, Gesara, con este, la parte espiritual. ¿eh? Ni, no sé. ni, ni nada por el estilo. A ver, ¿eh? a ver ¿podía? No, no, pero me gustaría responder a. a ¿Cómo se llamaba? A Melina. Melina. Vale, tema de uh, desfase tesoro. Lo, el desfase tesoro es. Muchísimo más de lo que es sea eso de Gesara, que es la primera vez que escucho ese nombre. Pero es que, es que no tiene nada que ver con la pregunta de antes, es otra persona diferente. ¿eh? Ah, vale, vale, vale. vale, vale. Uh -huh. Pues eso, es un desfase de sombra. O sea, una realidad que tengas salud, dinero, amor y alegría es algo que tú te generas, Melina, en otra línea de tiempo y no tiene nada que ver con, con que Gesara salga o no salga. ¿eh? Eso no, es la no. parte económica que todavía está a nivel planetario en un desfase. Todavía. En un desfase. A ver, se puede vivir, ¿eh? Se puede vivir en un desfase de tesoro y tener todo eso que comentas y mucho más, porque también habría tema de habilidades especiales súper, súper adquiridas ahí. Es que es una pasada. Sí, sí. bueno. Eh, pónganme, chicos, pregunta para que yo sepa cuándo es pregunta o cuándo es comentario, porque es que si no me las tengo que ir leyendo todas mis amores, ¿eh? Entonces dice Amelinda Cuevas, hola eh, Nieves y Yauma, pregunta, ¿con el método de sanación se puede trabajar a un niño con síndrome de Down y quedar totalmente normal? A ver, el tema de síndrome de Down aún, entonces, y, y vamos, verdad absoluta, no he trabajado con ningún niño con síndrome de Down. Y entiendo que no he trabajado con ningún síndrome de Down y ni me ha venido, es porque los padres a lo mejor consideran que no es nada malo. Lo que sí que he trabajado, lo que sí que trabajo directamente es con síndrome de Angelman. Eso sí que he trabajado. Y ahora sus padres trabajan con ella y está, está habiendo muchos adelantos en comparación con el vídeo que hay de testimonio. Carmen me ha dicho que me va a hacer otro testimonio dando los avances de la cría porque se ve que está escribiendo, creo que me dijo, no quiero engañaros, su nombre o el nombre de un compañero y eso en un síndrome de Angelman no es posible porque el síndrome de Down uh, sí que es complejo, pero es que el síndrome de Angelman es infinitamente más complejo porque no hay una personalidad, no hay un niño es esto, un niño completamente apagado y fuera de cobertura Claro, ¿Sí? tremendamente Pero bueno. seguramente, seguramente se puede trabajar y seguramente vería resultados, ¿eh? habría que eh, tener alguna situación que se prestara. Bien. Academia Santo Domingo dice, se me han borrado el móvil, es nuevo. ¿Es posible salir de todos los simuladores y unificar lo que llamamos tiempo? Gracias, Nieves, por tu trabajo, Yauma. Te ve el 20 y 21 de mayo. El tema de qué es la divinidad. La divinidad es creadora. La divinidad no puede dejar de crear, sino ya no sería divinidad. La divinidad se autocontempla y a la vez crea. Por eso no se puede separar el no crear. La, una, una divinidad contemplativa de la nada, el mismo hecho de contemplarse como a divinidad y saber quién es divinidad, ya estás creando. Por lo tanto, salir de todos los simuladores eh, es algo que no veo tan... Uh, posible a día de hoy justamente porque somos creadores y siempre seremos creadores. La conciencia siempre crea algo, siempre está ahí. Lo que sí que es posible es crearte tu propia realidad personal desde una contemplación unificada contigo mismo. Contigo uh -huh. mismo. Pero uh -huh. siempre estarás sujeto a una creación tuya. El día que dejes de a hacer una creación ese día es porque no existe la divinidad y eso no es factible. Yeah. Total, <coughs> totalmente, eso no es factible. Bueno, para los que estén preguntando de la música que aparece en la meditación de yauma es Ábrete Corazón, ¿eh? esa la pueden encontrar en, en YouTube, ¿eh? que mucha gente quería ah, en saber. El final, en el final de la meditación salen los créditos de quién la canta, de quién fue el compositor, etcétera. etcétera Busquen todo ahí porque ahí aparece. De acuerdo. Bien, dice Claudia Vega, ¿qué pasa con los aprendizajes y karmas que debes experimentar en esta encarnación si te mueves a otro plano? ¿También cambian? Te darás cuenta, Claudia Vega, que los karmas y eso que debes experimentar es una estructura más de funcionamiento que hay que traspasar, que hay que um, trascender. Y nunca mejor o sea nunca mejor dicho que un desfase para darte cuenta de eso. No te, sigue, no te sigue nada llamado karma ni nada llamado aprendizaje, sino que es la evolución tal cual que viene a ti y entras en un entendimiento de cómo funciona todo. Fíjate que hay... Uh, desfases en las cuales las personas de tu entorno son espirituales como tú y no has forzado nada sino que tú has sido es lo que dicen de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña si tu realidad te sientes incomprendida, Claudia imagínate poder acceder a unos lugares donde tú junto con los demás os comprendéis todos es maravilloso, es maravilloso. Imagínate poder acceder y quedarte a vivir allí. Eso es un Te das cuenta que los, los karmas y todo eso ya queda en un nivel diferente de entendimiento, ¿vale? Bien. Por aquí nos dice Sandra Pedrazo, si hago un desfase, ¿puedo eliminar de mi vida la situación que tengo un único hijo adicto a las drogas? Todo. En, en, la, en lo que son las realidades es información. Hay realidades donde todo el mundo es malcarado. Hay realidades donde todo el mundo te quiere. Hay realidades donde tu perro no te conoce y hay realidades donde tu vecina del quinto no existe. Por lo tanto, esto que me estás comentando ahí, es una de las más otra, una más de las informaciones que puede cambiar perfectamente en desfase X. Okay. Pero eso es diferente a que tu hijo sane. Porque este es un trabajo de tu hija. A ver, a ver, a ver. No? Cuando, cuando hablamos de ya de ciertas cosas sin, sin nombrar nada, uh -huh. esta, esto lo tienes en tu desfase cero. Vives okay. una realidad, pero esto no tiene por qué ser así en el desfase 30, o en el 40 o en el 2 o en el 2 millones. Ok, bien. Bien, aquí hay otra pregunta, Gabriela. Gabriela Dance nos dice, hola hermosos seres, Pregunta, ¿en algún desfase se puede reencontrar con un ser querido que yo acá no está vivo? ¿Quiere mejor, reencontrarse con su hijo? Sí, vale, mejor esta palabra, esta pregunta, por lo que representa mi, mi respuesta, mejor uh, pasemos a otra cosa. Gab Gabriela, ¿vale? Por el tema expectativa, por el tema de que uh, no quiero uh, decir algo, que se malinterprete, no puedo contestarte a esta pregunta, Gabriela. Si alguna vez uh, accedes a lo que se entiende como desfases, me darás las gracias. Pero a día de hoy, yo contestar esta pregunta te puede hacer mucho daño. Claro, no te puedes comprometer tampoco Mira, con algo tan que... Delicado, tan sensible como esto. Y espero que me perdones, Gabriela, pero es que no te puedo contestar a esa pregunta. Bien. Fíjate que te quiero compartir una... hermoso... Eh, no importa el nombre, pero ve lo que te dice Guadalupe. Yauma, es importante para mí comentarte y agradecerte por todo lo que compartes. Hice el ejercicio de reconocimiento que dejaste en un video y desapareció el cáncer en el pulmón de mi hermana. ¿Eh? Qué bonito, qué grandioso regalo. Gracias, Guadalupe. Cuando, cuando se mueve un, un tipo de energía, cuando se comparte un tipo de información que puede estar en una sanación, puede estar en un vídeo, puede haber cosas entre líneas, puede haber cosas que se te escapan a la primera vez, pero cuando escuchas 20 veces ves algo que antes no estaba, te das cuenta que esa información siempre ha estado ahí, Guadalupe. Muchas gracias. Gracias. No puedo decir nada más gracias. que gracias. Gracias. Gracias por compartirnos esta buena noticia y esta maravillosa experiencia ¿eh? a través de este canal y este momento. Maravilloso. Jaime Alberto Castellanos te pregunta, ¿cambiaría la estructura atómica de la persona en un desfase? A ver, si se pudiese medir la estructura atómica de una persona, te darías cuenta que en cada desfase eso cambiaría radicalmente, incluso fíjate que cuando entramos en ciertos desfases la fuerza de gravedad cambia, la densidad cambia, hay menos oxígeno disponible para nosotros o hay mucho más. Por lo tanto, esas personas que viven en esos entornos por narices tienen que tener algo diferente para poder uh, vivir con total normalidad en esos entornos que de entrada parecen hostiles. Ok, dice Esteban que por fin acaba de comprender por qué sus perros han cambiado de golpe y le miran raro. Este humano, este humano no es el mismo, carajo. Okay. Bueno, pues ya lo entendiste, Esteban. Pues bienvenido al club de la locura Armsan, a todo lo que da. Jet Garza dice: Los amo. Quisiera saber, gracias, nosotros también te amamos. ¿Eh? Quisiera saber cómo empezaste en esto de los desfases, me imagino que tú los probaste todos hasta en el desfase linaje, ¿eh? hasta estar en el desfase linaje. ¿Qué fue lo primero? ¿Eres el único que maneja este método en la actualidad? Mira, mira, uh, Jet, Jet Garza, ¿cómo empezaste en esto de los desfases? Mi desfase natural, mi desfase natural para entender todas las cosas raras que me han pasado en mi vida... Se entiende que yo ya vengo loco de serie. O sea, yo ya vengo con de un desfase de, de serie. Ya Se viene el, activado el, con el un chiste. El tema del linaje. A ver cómo cuento esto sin que suene raro. Habrá un momento en que un servidor va a hacer un movimiento y va a haber alguien con un tipo de desfase de linaje para que esto continúe en el camino que está continuando. ¿De acuerdo? El único que maneja este método, el método de Ersen, lo maneja un servidor y lo bauticé con algo que para mí es muy importante, que se queda ahí junto con otras cositas que poco a poco iré compartiendo mientras vais digiriendo lo que estoy diciendo, que los desfases es una forma uh, bastante acelerada de digerir algo que con el tiempo se va a hacer muchísimo más grande y te darás cuenta que el método más que el método es el universo en el cual nos movemos, Jet Garza somos tan grandes que podemos crear universos y ahí estoy hablando estoy diciendo ya la palabra crear universos no abrir un desfase que ya existe sino la palabra crear universos porque no seríamos igual que el padre si no hiciésemos lo mismo que él claro. Ya hasta, hasta ahí puedo leer sí Dice José Luis claro, Hola, nieves y llama. Cuando dejas tu realidad actual al entrar en otro desfase, ¿quién queda en tu fase que dejas? Eh? ¿Existe un otro yo en ese universo que voy a visitar? Ahí empieza ya la voladera de cabello a, a ver si le puedes aterrizar a José Luis. Ha, ha salido un gallo. Ha salido un gallo. Si tú. Y tú, José Luis. ¡Dios, Dios! ¡Dios, Dios! <risa> Nos divertimos mucho, familia. Mira, José Luis, si tú en el desfase cero ya tienes toda esa información que te llena, te revienta, tú imagínate preocuparte por tu yo de desfase 1 dos, 3 cuatro, veinte mil millones. El importante es el desfase donde tú crees que te manifiestas. Porque esa creencia, porque hay tantos túes como, como desfases, tú eres el desfase donde tú habitas. Olvídate de si hay alguien en otro desfase haciendo tu trabajo, porque evidentemente hay tantos túes haciendo tu trabajo y de forma diferente que no te preocupes en absoluto, ni mucho menos. Claro. Porque si habrá un señor José Luis en todos los demás haciendo el trabajo cómo buenamente pueden, pero tú, José Luis Cla, el del desfase cero de esta realidad, podrás acceder a los desfases infinitos que tienes delante sin preocupación, porque una de las cosas que tenemos que quitarnos es el apego. El apego de, es que, ¿qué va a pasar con mí? El sol va a continuar girando, si es que gira. La tierra, si es que realmente gira... En torno a un sol. No quiero crear polémica. Va a continuar girando y el gallo va a continuar cantando cada mañana cuando vea el sol o antes de que aparezca. O sea, da igual, José Luis, okay. de verdad. Y eso, cuando lleves unos cuantos desfases, cuando si digo unos desfases, digo, de desfases, esa pregunta va a caer por sí sola. Por cierto, en una de las preguntas por ahí teníamos: ¿Qué opina Yauma de la Tierra plana? ¿por qué te vas a preocupar de la forma de la Tierra si podemos desfasar hasta la misma Tierra? <coughs> buena respuesta, ¿Mm? buena respuesta. Ahí te lo deja de tareo, por ahí era, arriba de las preguntas estaban. Clau Barney dice, desfase, eh, y vuelve otra vez, es salir de la matriz o vivir otra realidad paralela. ¿Mm? La realidad no puede existir sin tu existencia divina. Por lo tanto, lo que tú llamas Matrix, yo lo llamo el templo de Dios. Donde Dios esté, ahí estará su obra. Por lo tanto, Dios no puede vivir sin su obra. Por lo tanto, eso que tú llamas Matrix, lo que tú llamas la realidad, forma parte del ser. Lo que pasa que es una realidad consensuada entre todas las almas que viven allí. Habrá un momento que tú solo serás tú y tu obra. Nada más. Todas esas almas han co-creado ese universo y eso y eso es lo que están generando y gestando y por eso tenemos esa matrix. Entonces, cuando todos nos elevemos en conciencia, podremos, como has dicho hace un momento, co-crear un nuevo universo, ¿no? Somos creadores y se podrán crear universos. Exacto. Bien, importantísimo. Amor, te pregunta si se puede predeterminar el tipo de desfase en el que vayas a entrar. ¿Más denso, más luminoso, sanador o es totalmente aleatorio? ¿Y es prueba y error? Lo he dicho antes, todo el mundo, aunque estemos aquí, tiene un desfase de origen cero, o sea, X. Por lo tanto, el camino a recorrer es el camino que tienes tú delante. Ese camino... No lo fuerzas tú, sino que entras en el desfase que no se crea, sino que entras en el siguiente tuyo. Por lo tanto, no puedes predeterminarlo, sino vivirlo. Tenemos unos protocolos en el curso en el cual decimos, hombre, si notas que uh, te están estrujando, te falta el aire, uh, te está apretando algo, uh, sientes que te están empujando, te están tirando al revés, te falta el aire, evidentemente, oye, sal, salgamos de ahí. O sea, evidentemente, genera otro portal, sal de ahí y vete al siguiente. Pero si no pasa todo esto, y es mínimo ¿no? la sensación de malestar, quédate a disfrutarlo, entre comillas, disfrutarlo, o si es maravilloso el desfase, quédate ahí y vive la experiencia que está ahí y es tuya. Porque acuérdate, los desfases te dan el camino tuyo hacia adelante y puede haber malo, bueno, regular, hiper, mega, fantástico y ya está. ¿Eh? Y ya está. Claro. Dice Eva, ¿se puede hablar con los familiares y amigos sobre el propio desfase? ¿Afecta a la memoria? Por ejemplo, si así como dices que se ha aparecido algún elemento arquitectónico nuevo, ¿esto cómo se encaja? ¿Cambian sus recuerdos? No, no cambian sus recuerdos porque mm. no son las mismas personas, Eva. No son las mismas personas. Mirad un caso en particular. De, de un hombre que vino a hacer el curso conmigo es el que me está ocurriendo ahora sobre que fue a desayunar no sé si lo comenté, fue a desayunar a un sitio y vio a la camarera con una gran cicatriz en la cara el, el, el hombre se, se quedó así diciendo, ¿qué te ha pasado en la cara? menuda cicatriz, y dice, ¿cómo que me ha pasado en la cara? si esto hace más de un mes que lo tengo y tú ya lo sabías porque ya te lo comenté y aparte, tú vienes una o dos veces por semana y me has visto bastantes veces, que no, que no, que sí es decir no cambian sus recuerdos. Para ellos son los recuerdos que han vivido. O sea, mm -hmm. estaba y ella te lo dijo. Lo dijo la versión tuya antes de que tú entraras en ese despacho. Claro. Como que de pronto tú lo tenías como borrado de, de tu realidad. No, no, no, no. no. Tú no lo sabías porque tú no eres la misma persona que estaba antes ahí. Ok. Esto es un juego interesante porque hay mucha pregunta um, metafísica en medio. ¿eh? Caray, ¿qué pasa ¿no? con el antes y el después? ¿Dónde va? No hay que preguntarse, hay que hacerlo. Divinidad activa, divinidad evolutiva, divinidad real. Los que no hayan visto ese, ese programa, el de divinidad activa, se lo recomendamos porque les va a ayudar a entender desde otro ángulo y desde una visión más profunda ¿Cuál es la visión que comparte Yauma acerca de todo esto? Porque muchas veces preguntamos, pero el fondo está en ese video entendiendo cómo funciona esa divinidad activa en todo momento. Es importante que lo vean. Les va a ayudar mucho a entender ciertos aspectos que ya hemos trabajado. Y dice Alicia, va de nuevo, si me decido a quedarme en un desfase y ni el perro me conoce, ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Tampoco me conocería? Es posible, sí, Alicia, es posible que ocurra eso que tú comentas. Por eso, seguimos, tenemos un protocolo en el cual no nos encerramos en un desfase, aunque sea muy bueno, hasta que no comprobamos, con un tiempo de dos a tres meses de que no ha habido cambios que se nos han pasado de largo. Esa es mi premisa principal, por favor. Y os, si queréis os lo digo de rodillas, les digo a los alumnos, no os encerréis, por favor. Primero, aseguraos, aseguraos antes de hacer un cerramiento definitivo de que la tía, el abuelo, todos están en su sitio y en, en el sitio donde tú quieres que estén, o sea, aquí esto es bien importante porque no es una meditación que entras un segundo, estás con los ojos cerrados, esto se trata, bellas almas, de estar despierto y que sea un lugar y un, una situación y un entorno donde tú sentir y sea lo más acto para ti. Cuando tú estés en ese momento, tu familia también lo va a estar, porque obviamente nadie quiere irse, para irse a, a estar solo, ¿no? O no conocer a nadie, que no te reconozca ni el perro, ni el gato, ni el vecino. El objetivo del desfase es fomentar el desapego. Uno de ellos. Uno de ellos es fomentar el desapego. Y la soledad del desfasado, veréis que no es tal soledad, sino es una liberación. Eso, eso que acabas de decir es súper interesante porque la parte como humanos que nos han enseñado hay que entender que lo más relevante en estos momentos, en este aprendizaje, también en este proceso de ascensión, es justamente soltar, liberar y dejar atrás. Porque si quiero seguir cargando lo mismo, no puedo avanzar en mi propio eh, trascender y proceso evolutivo. Ascender significa elevar y pasar al siguiente nivel y no me puedo llevar todo lo que traigo aquí. Si tú, quieres, si tú quisieras elevarte en la montaña más alta del planeta, tienes que, llevar, tienes que tener muy claro que llevas en la mochila. Uh -huh. O sea, tiene que ser vital para ti, pero no puede haber nada que, esté de, que, que, que sobre, sino tiene que estar lo justo. Y habrá un momento que ni eso, ni eso. O sea, cuanto más desnudo, Cuanto más tú, sin muletas, sin agarres, mejor. Claro, es muy importante eh, darse cuenta de que la liberación en ese sentido lo es todo. Entonces, voy saltándome algunas preguntas, familia hermosa, porque repiten y no, no vamos a aprovechar allá un con el tipo de preguntas. Este, donde realmente no estemos otra vez que si la familia y el perro, porque si no, no vamos entiendo, a pasar... Entiendo las preguntas y entiendo por qué se me pregunta, pero entended también que las, la respuesta siempre será igual. Ajá. así es. Bueno, por aquí te pregunta Renata, eh, así lo entiendo, es cambiar diferentes niveles sin esperar. Son diferentes ascensiones. ¿Cómo lo ves? Uh, es acceder a lugares donde tu evolución y la de los demás es diferente. Y son lugares que atiende bien, Renata, son reales y que no se van. Es decir, esto no es, como ha dicho antes uh, Nieves, una meditación que hace los 5 o 10 minutos, sientes cositas y eso desaparece. No, eso se queda ineternam mientras estés ahí. Una cosa son los síntomas de acceso... Y otra cosa es la, um, lo que te da el desfase. Es muy diferente. ¿eh? Ok. Y no es eh, entrar en un desfase y voy a esperar esto y esto y esto, porque en este me voy a sanar o porque en el otro. No funciona así. Esto te lo encuentras de golpe. Exacto. Y a lo mejor no pasa lo que en un momento dado este, esperas. No tiene, porque... no tiene, lo, la mejor manera de, de abordar un, un desfase es sobre todo quitando la expectativa, porque si no, puede ser compleja la cosa. Claro, y a veces desilusionante en un momento dado, porque tú esperarías a lo mejor una cosa y ese desfase a lo mejor no te hace ni sentir a gusto, ni bien, ni cómodo, ¿eh? etcétera, ¿no? Bueno, Araleli dice, ¿cuál es el mejor orden para hacer tus formaciones? Lo que yo haría si quisiese hacer yo un, el método... El método Ersen. Mirad, el de sanación avanzada y el de desfases diría que es indiferente. Porque las, las operaciones que se hacen en uno y en otro, pues, ¿vale? Sin entrar en sanaciones, el, de, el de, de desfases. Pero el de habilidades especiales, yo sí que recomendaría hacer primero el de sanación avanzada antes de hacer el de habilidades especiales. Yo lo recomendaría. Bien. ¿Eh? Voy buscando donde pone pregunta ya directamente para que los últimos minutos. Pregunta, hola Yauman. Eh, cuéntanos cuál es el aprendizaje más importante para ti mismo cuando has enseñado algo que experimentan las personas y que no sabías. Sí, pero eso, eso es muy importante, Elena, entender que todos estamos aprendiendo siempre. O sea, yo no me presento como maestro, ¿eh? uh, somos alumnos todos y vamos... Yo siempre aprendo, aprendo en cada entrevista, en cada formación, en cada conversación, en cada uh, cosa que me pase en la vida, voy aprendiendo. Por lo tanto, ahora mismo estoy aprendiendo. Uh -huh. Y dice Ara Leli, ¿qué habilidades especiales hay? ¿Cómo cuántas estaríamos de las que conocen? Uh, hay, hay, hay habilidades especiales absurdas que dices, vale, ¿para qué sirven? Pues no lo sé, pero están ahí. Por tanto, ¿cuántas hay? Seguramente más de las que conocemos, porque hasta que no digamos esto, hagamos esto para ver qué es esto, es que, no sé si me entiendes, hay habilidades especiales tan raras que hasta que no te dé que hagas eso, no sabrás ni que existe. ¿Para qué te sirve? Que te sirvan los pájaros y se caguen en tu guardilla. A ver, pues ha pasado. Bueno, Maite, este, hay mucha obsesión con el tema dental, así que aquí va la pregunta. Dice, saludos a los dos. ¿Se pueden sanar dolores y problemas dentales de alguna manera en los desfases? Sin entrar en, en dientes, en encías o en, o, en, o en sinusales, cuando entramos en un desfase sanador, da igual lo que estemos hablando, ya, ya notarás eso, esas mejoras en los dientes o donde sea. Lo, este tipo de, de situación, ¿dónde lo manejarías más en el método de sanación, en el curso de sanación? O en el curso claro, de en, en el método de sanación se dan las herramientas para lidiar con todo esto. Claro, en el de desfases tú te encuentras de sorpresa que no son raros los desfases sanadores no son raros no son raros okay. ni mucho menos, Con el desfase sanador y ahí pues lo vides. Y, y ahí, ahí en el proceso no nada difícil de que salga porque en, okay. todos los, en todos los cursos que he dado has salido un desfase sanador donde alguien dice, hostia, se quitan las gafas que claro que veo y digo, ¿cuántos años hacía que no veías así? Pues años, ya ni me acuerdo y se ponen las gafas y les duele la cabeza se tienen que quitar las gafas y es dura, ¿eh? eso perdura igual que Sofía con la pierna igual que en todo lo que ha pasado Bueno, te están preguntando María, si va a haber otro curso de desfases a mayores que el que se va a hacer en realidad, eh, a, eh, a realizar en mayo. Sí. Antes sí, sí. de que acabe el año vas a hacer algún otro, ¿verdad, Yaoma? A ver, tenéis que mirar la página web que se va actualizando. Ahora, ahora mismo creo que está hasta agosto, septiembre, ahora mismo no lo sé, pero después se va a ir actualizando, va a salir nuevo fraccionado, va a está salir. Hasta agosto, pero. Claro, yo hasta que no acabo uno de los dos fraccionados que voy llevando, no doy fechas para el siguiente. O sea, okay. esto, esto sigue un proceso para no sobre saturar a, a las personas que hay detrás de la web, que las pobres uh, hacen un trabajo admirable, Montserrat hace un trabajo admirable porque ella me maneja todo esto y lo hace fantásticamente bien. A ver, porque no, no de pronto no sé si no aterrizan o están divagando. Melina dice... ¿Puedes aparecer en otro lugar y sin contrato oculto del DNI o con otra identidad? Para mi familia biológica ya morí. Ya quiero viajar como en Tartaria, como las coordenadas en la mano. No sé, o sea, ubíquense chicos, pregunten con respecto al tema, porque entonces eh, quitamos otra oportunidad a otras personas y realmente me distraen, porfa. Ok. Ok. Eh, ¿Pueden entrar en desfases de forma inconsciente? No. La pregunta es no. La respuesta es no. Si eso fuese posible, yo no, sé. un servidor no enseñaría la técnica. Y eso lo tengo eh, más que clarísimo. Okay, no smart. se puede entrar por accidente. En... Es más, eh, no se puede entrar nadie que no tenga un ensanchamiento de canal o la activación porque es peligroso. Y os lo aseguro al 100%, es peligroso entrar en un desfase si no se tienen las uh, técnicas adecuadas y nada más que el Los canal. Los protocolos este este adecuados. Hacer las activaciones del desfase, del de que es el canal, el canal central. O sea, no. Un rotundo no. Ok, dice María, si sí, eh, se vive como <risa> Doctor Strange en el multiverso de la locura. <risa> Cuando dicen que la realidad supera la ficción, he respondido a esa pregunta. Ok, dice Agua Marina, ¿en el camino tuyo que abres recorres todo el que ya ha hecho tu ser desde el origen o creas también de nuevo…? ¿Como un universo personal? ¿Nuevo, por ejemplo? No, no sé que... si tú lo alcanzas a entender. Sí, no, lo que he dicho antes, los desfases no se crean desde cero, no es nuevo personal, existen. Yo he dicho que habrá un momento en el que creemos un universo nuevo, pero no es el momento ni voy a enseñar a hacerlo aún. O sea, no. Okay. Llevará su tiempo. Todavía hay que trabajar muchísimas cosas en los otros. Puntos. Yo siempre digo, no voy a dar dinamita a niños. No voy a dar un cartucho de dinamita a niños porque hay que ir poco a poco. Y los desfases es el siguiente paso evolutivo. Después habrá de nuevos. Dentro de 100, 200 años habrá de nuevos. Pero ahora con los desfases tenéis, Dios mío, lo que tenéis ahí metido para generaciones. O sea, no vamos corriendo paso a paso, hay tiempo de sobra, hay tiempo para cambiar de traje varias veces antes de poder ir un paso más allá y decir, vale, vamos a dar un poquito más, porque si ahora hacemos un adelanto tan salvaje, lo que tiene que ser algo bueno se va a convertir en algo nefasto. A ver, familia hermosa, una cosa es lo que dice Arlequín, otra cosa es lo que dice Yauma. Separemos las cosas porque tenemos diferentes entrevistados. Separemos las cosas porque uno habla desde la experiencia de la hora. Yo estoy aquí y lo hago desde la hora. Uh -huh. No desde un recuerdo, desde ahora. ¿De acuerdo? Eso es importante. Desde ahora estamos aprendiendo. Claro. Desde, desde, desde, desde mi postura, ¿de acuerdo? Claro, y cada uno, cada entrevistado, sí, sí, cada persona también, ¿no? que, que tiene su propia visión. Entonces, si me mezclan unas cosas con otras, pues no llegamos a ninguna parte. Todo está bien, todo está bien en este momento. Claro, claro, perfectamente, pero a Yauma le preguntábamos acerca de su método, a Arlequín otra serie de cosas. Claro, es diferente, ¿Sí? tiene el suyo y un servidor tiene el suyo, ya está. Claro. Y todo, todo suma en este proceso de despertar de conciencia, porque si algo queremos todos, y por eso mismo dice Jaume, yo no voy a dar dinamita, ¿por qué? Porque todos tenemos que ser mucho más conscientes de los que somos en estos momentos. Y eso es parte de lo que todos, cada uno desde, desde nuestro ángulo y desde nuestra visión, estamos sumando y aportando. Yo por eso me encuentro en Uruguay, dando cursos, este, en Argentina, este, justamente porque estamos en este proceso de despertar cada uno, sumando y aportando para elevar conciencia. Entonces, todo, todo es perfecto. ¿eh? Y dice Renata, ¿eh? en el video de meditación para activación del cuerpo energético, pronuncias unas palabras en un idioma que desconozco. ¿eh? ¿Qué traducen esas palabras? Continuará siendo algo que desconoces, Renata, porque tu cuerpo energético sí que lo sabe, pero la mente del el animal que bajó supuestamente del árbol es el que quieres saber, Renata. Forma parte de lo que tú eres. Hay una, hay una situación que en ese sentido puedes entrar, porque aquí dice, Remé, si ya hechos los cursos, ¿se puede escoger el desfase? No. Hay cualquier cantidad, ¿verdad?, de desfases no, a los que puedes ir. Desfase? No, hay un cero tuyo y el uno será ese, el dos será ese. No vas a cambiar la naturaleza de esos desfases, por tú que escoger como sean. Acuérdate, uh -huh. estos fases ya existen, no los creas tú. Y que pudiese escoger significa que tú uno, tú puedes, como un menú de restaurante, puedes escoger. No, eso sería otra cosa muy diferente. Ok. Dice Academia Santo Domingo, ¿somos una raza de laboratorio o venimos de la fuente? ¿Mm? ¿Y cuántos humanos verdaderos hay en porcentaje en la Tierra en estos momentos? Somos una raza especial, somos una mezcla especial. Eso de que salimos de un laboratorio, a ver, ¿qué entendemos por laboratorio? La, somos la parte de un experimento genético. A ver, la consecuencia es, Academia, ¿estás aquí? Sí. Agradece a las carambolas que ha dado la vida para que alguien como tú sea consciente de sí misma ahora mismo. Y trascender al personaje, que el personaje a lo mejor siempre viene de un laboratorio, trascender al personaje es el gran regalo que sin ese, entre comillas, experimento, no tendrías la oportunidad tan bonita que se te ha abierto. Fíjate que las grandes herramientas a veces sirven para el control de masas como internet y gracias a esa red de control estamos aquí ahora mismo. Por tanto, ¿el fuego es bueno o es malo? ¿El cuchillo es bueno o es malo? ¿El agua es buena o es malo? Depende de quien lo use. Ya está. Nada es bueno ni es malo, simplemente es y eso es medular. Precisamente, como dice María este en ese momento, todo conlleva usarlo con una responsabilidad y una gran responsabilidad conlleva este gran poder. Efectivamente, un es todo... una gran responsabilidad. ¿Sale? Es una película eso, pero fíjate que en ese momento el guionista tuvo un momento de lucidez de... Es que la responsabilidad que tienes con la raza humana tiene un uh -huh. límite. Tiene un límite. Los desfases dan ese límite. Lo hemos dicho muchas veces, hay mucha gente que cree que todo va a ascender hacia la quinta, sexta, 12 mil millones de dimensiones. Pero el planeta, el planeta como tal, no va a cambiar, no se va a mover. Somos nosotros, es nuestro trabajo ir a ese sitio. ¿Cómo? Desfasándonos, dando paso realmente a la nueva humanidad desde otros sitios. Es decir, nosotros seremos la montaña, el Mahoma que va a la montaña. Esos sitios con espiritualidad donde todos somos lo mismo, sintiendo lo mismo, es esos desfases maravillosos que nos vamos a encontrar por el camino. Si nosotros esperamos que haya un día en el que un eclipse te vaya a dar algo, hijo mío de mi vida, puedes ir esperando. Lo que tienes que hacer es trascender la información de este desfase e irte Realmente a donde esa evolución ya ha ocurrido, en esos desfases donde esa gente que vive allí ya es eso que tú estás esperando que aquí va a pasar. La humanidad, mucha parte de la humanidad está en una edad media espiritual. Esa edad media está ahí. No vamos uh -huh. a ir todos de golpe habiendo tanta edad media por progresar. Incluso nosotros, creyéndonos que somos avanzados. Cuando vayamos a estos veremos que estamos en la edad de piedra, ya no media, en comparación con esos seres que viven allí. Imaginaros si tenemos que aprender y nos creemos el ombligo del mundo. Y no, estamos avanzando. Y cuando esos seres nos miran a la cara, pues diremos, hostia, con perdón, pues sí que me falta. <risa> Un cachito, <risa> no más. Y nosotros creyéndonos la quinta y doceada dimensión... Cuando... Y nosotros, ombliguistas, mirándonos el ombligo, creyéndonos el ombligo del mundo. Oh. El ombligo del mundo. <risa> Así es. Bueno, Yauma, este llegamos al final de nuevo, este una vez más que se nos pasó volando. ¿Con qué te quieres despedir? Cuéntales, diles lo que tú quieras, esta es tu casa y tu espacio. ¿Eh? Piérdete en tu, en tu divinidad. Olvídate, pero siempre en tu divinidad. Si tomas todo desde fuera de esos ámbitos, no vas a progresar jamás porque el hecho de una posibilidad de pérdida te va a dejar anclado en el puerto. Ojito, esto es muy importante. Un anclaje puede ser la diferencia entre ir para allá o quedarte estancado para siempre. Okay. Entonces, el que entienda, el que, que quiera escuchar, que escuche, y el que no, no. Pero Muy somos, importante. Somos. Acordaros, somos. Tú. No uh, plural. Tú. Soy. Somos. ¿eh? Cada uno desde sus somos, pero tú eres tú. Es que es muy importante eso. El tema del apego. Yo entiendo, ¿eh? Entiendo las preguntas de familia... Claro que sí, pero. Hay momentos que tendrás que escoger. Y ya está. Claro. Creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque finalmente cada uno de nosotros tiene su propio proceso y no te puedes llevar a nada ni a nadie. Cada alma tiene su propia experiencia y viene a experienciar y no te llevas nada. De hecho, cuando vienes a este mundo, no te llevas nada. Y cuando te vas tampoco. Entonces, pues, llévate todo el aprendizaje posible en a ese... Ver, puedes, a ver, se puede hacer un camino compartido, que os acabamos. Se puede hacer un camino compartido y es compartir desfase. Exacto. Si tu pareja vibra como tú, o tu familia vibra como tú y tienen los canales abiertos, podéis compartir todos el mismo desfase y os encontraréis siempre en la misma evolución del ser. Si tan... Uh, queréis trabajar juntos, pero ese camino que puede durar cientos de años, miles de años, habrá un momento que os miraréis a la cara, os daréis un beso, os daréis un abrazo y aun habiendo una evolución igual, ya no será igual. Muy interesante ya, lo que acabas de decir. y puedo leer porque estoy diciendo demasiado. Bien <risa> importante lo que acabas de decir. Familia hermosa, ha sido un placer como siempre. Les mando un fuerte abrazo desde Uruguay. ¿eh? Pronto llegando otra vez a Argentina, ¿eh? a Capilla del Monte, los que quieran sumarse en el evento de 555. Será un placer. El día de mi cumpleaños donde felicitaremos a Yauma, porque es su cumpleaños. Este cuerpo, este cuerpo cumpleaños el 5 del 5. Así que le festejaremos ¿eh? y le enviaremos una felicitación, por supuesto, en ese día tan importante donde estaremos en Capilla del Monte. Un fuerte abrazo, Yauma, como siempre. ¿eh? Nos, vemos la gracias, semana, Nos vemos la próxima semana. <ríe> Bendiciones para todos. Que vaya muy bien.